¿Qué pasa, compitrenos? Por fin ha vuelto el glitch de clonación. Podemos volver a clonar en la versión 1.1.2. Nadie daba un duro por esto, pero ha habido un crack, un mastodonte, que se ha sacado la tula y lo ha descubierto. Se llama Gfish YouTube, tendréis su link en la descripción, por supuesto, para que vayáis a decirle Hey, man, you are, you are the fucking boss, ¿ok? Yo... De verdad, o sea, un crack, se la ha sacado Y bueno, os lo voy a explicar Es un poco más complicado que antes Hay que sacar el glitch de menú, pero de una manera un poco rara Lo vais a ver, tenéis que hacerlo conmigo despacio Pero es increíble Os lo voy a enseñar, porque lo acabo de hacer y funciona O sea, vamos que si sí funciona Vamos a ello Paso número uno, chicos Tenéis que eh, poneros en la puerta de un centro Pokémon, ¿vale? Así es como se ha descubierto Así que os aconsejo que lo hagáis como lo voy a hacer yo Y tenéis que hacer lo siguiente, ¿vale? Activáis el Poké Reloj Y os vais hasta el menú de las MOs, ¿vale? Que es el número 20. Ahí estamos, en el número 20. Y os ponéis sobre la casilla de vuelo, ¿vale? Eh, una vez hecho esto, ya estáis preparados para empezar el glitch y tenéis que pulsar R, que es lo que activa y desactiva este menú, con la A, que es lo que activa el vuelo, ¿vale? Tenéis que empezar a pulsarlo a la vez, varias veces, hasta que en algún momento estéis en el menú de vuelo y a la vez moviéndose en el mapa, que esto es posible, ¿vale? Así que voy a hacerlo a ver si soy capaz de conseguir llegar a ese punto, ¿vale? Tengo, tienes que pulsar varias veces y hay un momento en el que pasa esto y creo que aquí podré moverme. ¡Sí! ¿Lo escucháis? Me acabo de meter en el centro Pokémon. Estoy en el menú de vuelo y dentro del centro Pokémon, ¿vale? vale una vez en este punto, empieza la segunda parte del glitch. Tenemos que mm, hacer unos pasos, ¿vale? Para poder engañar al juego y que nos permita abrir un segundo menú dentro de este menú. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que bajar al piso de abajo del centro Pokémon, volver a subir y salirnos fuera. No me preguntéis por qué, ¿vale? Yo no lo he descubierto, así que es lo que hay. Subimos un paso, subimos otro paso y hacia la derecha todo hasta que logremos bajar al piso de abajo, vale, una vez estamos abajo, volvemos a pulsar a la derecha para volver a subir, perfecto, ya estamos en el piso de arriba, Y ahora otra vez, cinco pasos hacia la izquierda uno, dos, tres, cuatro, cinco y para abajo, dos, ahí está, vale, nice, nice, estamos fuera, vale, ahora viene un punto que es el más complicado entre comillas, ¿vale? Que tenemos que volar a alguno de estos sitios y a la vez pulsar la X que nos permite abrir un menú dentro de este menú. Pero claro, no lo podemos abrir en cualquier momento. Tenemos que abrirlo cuando el diálogo ya muestre si puedes volar o no. Entonces vamos a ponernos encima de una ciudad a la que sea, por ejemplo Ciudad Corazón, y le damos a la A y justo después de haberle dado a la A le damos a la X. Pero no tenemos que darlo instantáneo, porque entonces no sale el glitch, tienes que darle un tiempo a que el diálogo salga ¿A dónde quieres volar a la ciudad corazón y salga sí o no? Cuando salga ese sí o no es cuando tienes que dar a la X Tienes como un cuarto de segundo o medio segundo para darle, ¿vale? A ver si me sale a la primera, este es el punto difícil A la A y a la X, ¡perfecto! ¿Lo habéis visto? ¿Veis que está en sí el marcador ahí abajo y que he abierto un menú encima? Vale, pues ahora le damos a la A otra vez ¡Pum! Y volamos a ciudad corazón, o a la ciudad que hayas elegido. Y chicos, tenemos otra vez el menú activado y nos movemos por el mundo. Esto es increíble. Ahora os voy a explicar cómo se hace la clonación. Ya es muy fácil. No es igual que antes, pero es, es maravilloso. Eh, tenéis que entrar en una casa o saliros de la ciudad, ¿vale? Porque si eh, vamos a tener que pulsar el botón de I... Y si lo pulsas estando en una ciudad, sabéis que os sale el menú este de conectar, conexión global y tal y cual, y no queremos eso, ¿vale? Así que vamos a meternos en una casa, por ejemplo, en esta misma. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a Pokémon. Ahí estamos. Y nos vamos a las cajas, ¿vale? Yo tengo aquí una caja con un Dialga y un Palkia. Eh... Con Shinies, con la lustresfera y la... O sea, son súper guapos, ¿vale? Son mmm, el Dialga y el Palkia que todos querríais clonar, ¿vale? Son Shinies, son maravillosos. Voy a clonar esta caja, estos dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaos. Le damos a la A y entramos al menú de Pokémon. Y ahora vamos a hacer algo que antes no podíamos hacer. Antes no se podía ejecutar esto. Y es darle a la X otra vez. Y sale otro menú. En este punto volvemos a ir a Pokémon, a las cajas... Y ahora vamos a mover estos Pokémon a otra caja, a la que queráis. Vamos a mover estos dos a la caja siguiente, a la 7. Perfecto. Y ahora que estoy en la 7, que he movido estos a la 7, le doy para la B. Salgo, salgo, salgo. Y aquí le doy a datos de este Pokémon, que es el que tenía marcado antes, del, el de la caja 6. Le doy a datos, salimos a la B, salimos a la B. Y chicos, bueno, lo podéis ver aquí ya directamente en las cajas... Tenemos en la caja número 6 estos dos. Y en la caja número 7 estos dos también. ¡Se puede clonar, chicos! ¡Se puede clonar! Y podéis clonar cajas enteras. Yo tengo aquí eh, una caja entera con legendarios. Me he salido... Me he salido de la casa. Cuidado. Cuidado no te salgas de la casa porque si le das a la I no te permite clonar. Me vuelvo a meter en la casa. Me voy a meter para adentro para que no pase nada de esto. Perfecto. Vamos a clonar ahora toda esta caja. Es el mismo proceso, ¿vale? Le das a cualquier Pokémon... A este mismo, a aquí, al menú. Y ahora abres otro menú. Le damos a Pokémon, a ver cajas, y te vas a la caja que quieras clonar. La seleccionas entera, todo esto, pim, pim, pim, pim, enterísima, y nos vamos, pimba, pimba. Y la ponemos aquí mismo. Y ahora salimos, salimos, salimos, le damos a los datos... Media vuelta chicos y tenemos otra caja clonada, madre mía, esto es increíble, ha vuelto y ahora aparecerán muchos más glitches así que preparaos porque se vienen muchos vídeos. ¡Uh! Sí, chicos, ha vuelto el glitch de clonación. Es un poco más complicado, os animo a intentarlo, a hacerlo tranquilamente. A mí se me ha petado el juego un par de veces en ciertas situaciones por hacerlo mal, pero tranquilos que el juego no se rompe. Cerráis el juego, lo volvéis a abrir y hasta que os salga. Es mm, increíble, me encantan estas cosas y me encanta compartirlo con vosotros. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios o en mi Discord o en mi Twitter, que siempre lo tenéis ahí abajo. Y nos vemos en el próximo glitch, vídeo lo que sea. ¡Chao! ¡Chao!